El caso de, de la arquitecta asesinada eh, ha dado un giro eh, tremendo. Las familiares del de policía, eh, quien fue que asesinó a la joven, eh, se han pronunciado y han dado declaraciones. La misma hija de la arquitecta eh, habló con el pastor eh, Marcos Yaroy eh, y le dijo lo, lo que vivió. Ella es la única persona que ya le ha manifestado la situación como, como fue de la parte de ella. Pero hay un asunto que eh, al final lo que queremos que se aclare, ¿eh? que se aclare esta situación, pero todo conlleva a que fue un fortuito accidente y mal manejo de la ira. De hecho, más adelante voy a hablar con algunos temas eh, de, de la culpabilidad de ese padre por su irresponsabilidad de montar a su esposa embarazada y a dos niños más en motor. Estamos hablando de cinco personas con las que viene el vientre, que ya una persona, según tenemos el conocimiento, la concepción de la vida, desde que eh, se une el óvulo con el feto, muy bien. Sí, va bien. Hay la vida. Bien. No. El feto ya es después de la unión. ¿El feto después de la unión? Sí. Ah, bueno, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, con el óvulo entonces. Sí, pero ya ella bien? tenía un feto en su, en su vientre. Exactamente, sí, ya pero ella automáticamente lo tenía porque se, ella sabe, se une. Se unen, y hay un, se, se, hay un feto. Hay, no, no hay un feto. No importa un día Hay un, un día, muchacho. Día, hay un niño ya. Hay un muchacho. Hay una vida. Entonces, eh, es una responsabilidad. Hoy, casualmente, me topé. Y me van a excusar esa familia. Me van a excusar porque esa imagen me la mandó una persona eh, muy creíble, no, no, no, no muy creíble, porque la imagen está ahí, una familia, ¿eh? papá, mamá y tres muchachos, en pues, un motor. Entonces es una irresponsabilidad que usted, atención motorista, motoconchista y toda la persona, hámelo ahí, ¿eh? que anden en un motor, si a usted le pasa algo... Andando más de dos personas, es su responsabilidad. Porque no me diga usted que cualquier piedrecita, o cualquier rebase, o cualquier freno, o cualquier accidente, los accidentes pasan. Los accidentes pasan. Eso es algo dentro de lo normal, si se quiere. Pero, no me diga usted a mí que usted es un motorcito con la mujer y tres muchachos. Usted va a tener la, la, la habilidad de poder salvaguardar la integridad física de, de su familia, entonces, una irresponsabilidad de ese policía, ¿m? que si él hubiese andado solo, cuando no pasa, o él y la mujer, porque según las declaraciones de los familiares del policía, eh, y la mujer también, que se ven que son personas humildes, por eso yo decía, hay que esperar. Dice ella, que cuando él vio al niño en el suelo, pensó que estaba muerto. Señores, un asunto momento, de ira, un asunto de ira. Sí, el, el tipo ahí se, se, eh. se le... cruzaron los cables, como dicen no en el, eh? el argot popular. No, no justifica, no, jamás no, ni nunca, nunca, quitarle la vida a un ser una, humano una, y, una y de la acción, forma fría que lo hizo. Acción, Pero ¿no Roberto, no hay que decir, antes de irnos a la pausa, que en, hay un video en donde se ve como la jipeta del arquitecta pasa y detrás pasa el joven en el motor. Según lo que percibí en el video, el joven que le dispara, Yanil Disla Batista, el cabo. El cabo Yanil ¿no? Dislavatista Batista. Él va detrás. Entonces, en fracción de segundos, dejó la gente la familia tirada, ¿verdad? Entonces apareció alguien que se montara en el motor con él y alcanzó al arquitecta Todo eso pasó en fracción de segundos. No, no, eso es pasado, algo que hay que analizar pasó un también. un tiempecito, porque alguien vino, eh, porque de, como él es oriundo de por ahí mismo, Vino la persona que lo están buscando y debe de entregarse también porque lo van a investigar. A ese motorista que, lo, que, que, que, que le cayó atrás, parecía que, que que mató a mi hijo y el motorista que había pasando por ahí, mátate y le caían atrás. Tú ves, ahora ese motorista cuando viene a ver no sabe las intenciones, pero hay que esperar. Donde la Policía Nacional se guayó y hizo MMM, eh, eh, eh, eh, eh, PPP, fuera del cajón. Fue dando unas declaraciones a priori, uh -huh. sin terminar la investigación. porque el policía dio unas informaciones que no concuerdan mucho. Primero dijo que fue que se le escapó un disparo, pero después se descubrió que hizo como, como cinco o seis disparos. ¿Eh? impactando. Así es, Pablo. Ahora, dígame. No, que tú dices que la policía dio una información a priori. Siempre sucede ese tipo.